A mami la bendición, pues no me quiero morir Trabajo con cojones como Rose y en el 2000 Aunque no tengas sueño, te acostamos a dormir Nos matamos como tu aquí, pi Por eso yo ando con mi ganga La Al almero le cacho a los R y los Haka. Si te siento en el cuello, te mueres si trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Por eso es que yo ando con mi ganga La Al almero le cacho a los R y los Haka. Si te siento en el cuello, te mueres si trata Cabrón, los tuyos se trancan, ganga yeah. como 27 y Esto el palo rompe discotecas, Quien tú eres, a mí me importa una puñeta Me quieren dar para verme en una camiseta Y yo siempre ando como obvio, anda con Drake, Drake. Respeto a Don, pero yo me siento como el rey Drake. Ella quiere que le mezcle el link con el spray Rocan y terminando como cine Ni siempre quise ser bichote Y en se me fueron 112 Con la perco dentro del pote Desde las 5 dos ahora to´s me conoce sí, sí. En la calle como Pablo Los interiores rojos como el diablo Hoy en día ya ni hablo Con el AP sabes de cuánto hablo Por eso es que yo ando con mi ganga Al menos le cacho los R y los si te siento en el cuello te mueres y trata, aquí no hay miedo cabrón, los tuyos se tranca. Por eso es que yo ando con mi ganga, el almero le cayó los R y los Haka. Si te siento en el cuello te mueres y trata, aquí no hay miedo cabrón, los tuyos se trancan